marco del Comité Departamental de Emergencia, este, ya con anterioridad a, de, al invierno, este, eh, venimos trabajando con el resto de las instituciones que conforman el, el, este comité eh, y básicamente estamos tratando de detectar si las hubiera las hubiere alguna situación de, de personas que estuviesen pernoctando en, en, la, en la calle que no hemos detectado este, este tipo de situaciones eh, y, y quien está dando alojamiento este es el Ministerio de Defensa. Este, lo que sí hemos detectado, que, que ya fueron... Este, ya, ya fue usada esta herramienta, fueron unas situaciones, este algunas por, por personas que estaban en búsqueda de trabajo, otras que estaban transitoriamente eh, pasando por el departamento este, y ante las bajas temperaturas este, estuvieron pernoctando en, en, en dependencias del, del Ministerio de Defensa. ¿Qué ha sucedido con el tal anunciado, eh, digamos, refugio del que se viene hablando desde hace tiempo? Bueno, el, nosotros el, el, el refugio como tal, en vistas de, de los datos eh, del censo, este, si vamos a los datos del censo no tenemos población en situación de calle. Este, esto obedece a distintos, a distintos elementos. Eh, yo destaco el buen trabajo que, eh, y el esfuerzo que hacen las instituciones este, eh, locales. Porque debido a ese trabajo, este, eh, por ejemplo, para ser concreto, el, el hospital eh, tiene gente este, en, internada en situación de internación social, este, porque por ahí podrían pasar a, a quedar en situación de calle al no contar con una, con una este, alternativa, con otra alternativa. Eh, también este, los, los hogares de hogares de ancianos, los hogares este, de adultos mayores que, que conviven y que han estado también en el tapete porque, porque no siempre.. Este, están en las mejores condiciones también, este, el Estado se, se, se acude a estos espacios este, porque es lo que tenemos actualmente. Nosotros estamos trabajando entonces en, en, en este sentido en, en un centro, lo que, lo que venimos manejándolo y conociéndolo como refugio, estamos trabajando en este proyecto este, que ha, ha venido cambiando conceptualmente de, de nombre y de estrategia porque no tenemos este, situaciones de, de calle tipo. Este, estamos trabajando en un proyecto este, que, va in, que incluye recursos del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de ACE, este, de, de varias instituciones este, y es un proyecto que, que, que, que lo elaboramos en el marco de la mesa interinstitucional. Este, eh, como este año eh, el Ministerio de Defensa tuvo este alineamiento de, de, de albergar a las situaciones en, aquellas, eh, en aquellos departamentos donde no existen refugios y, y pudieran haber situaciones, personas en situación de calle, este, nosotros seguimos trabajando con... con, con nosotros teníamos dos, dos, este, como dos momentos de refugio, uno que era más inmediato, que hoy en día no está funcionando porque el Ministerio de Defensa está teniendo eventualmente esta herramienta, y esta respuesta, este, y seguimos trabajando con el proyecto a más largo plazo que va a ser la reestructura del edificio Alberto Gallinal con, con los materiales puestos por el Ministerio de Vivienda, con la mano de obra, la construcción por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la parte del hospital este, que, que se va a encargar de la alimentación y de las camas y todo el equipamiento.